Hola, soy Sara de Tu Cajón Vintage, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a finalizar el vídeo que empezamos el otro día y vamos a terminar de crear el Gallery Wall. Bueno, ya estamos aquí un día más y nada, comentaros que a veces una mete la pata y la mete bien grande. Entonces, eh, este trozo de vídeo que vais a ver ahora, el primero, lo tenía ya grabado y por cosas de esas que ocurren, pues lo he borrado. Así que bueno, he tenido que volver a hacerlo después de tener ya todo hecho, los cuadros colgados, veis algunos restos que quedan por ahí. Y he tenido que empezar de nuevo, hoy es otro día, estoy de otra manera y esto va a ser como una pequeña fiesta de que no es un vídeo de de moda ni nada por el estilo, pero bueno, que los días son los que son y los otros los grabé en invierno y ahora ya estamos en verano, así que vamos a ello. El otro día vimos un poquito cómo elegir las obras que, que, que quieres colocar en, en el cómo igual, como pues bueno, que diferentes tipos de cuadros ver, entonces partiendo de la base que ya tienes tus obras escogidas Hoy os voy a dar las pautas para colocarlos de forma correcta y que vuestro Galil Wall sea todo un éxito, así que estar muy atentos. En mi caso el espacio que voy a usar es el que veis detrás, eh, ya, yo ya tengo algún mueble, entonces eh, a la hora de, de crear la forma del Galil Wall voy a aprovechar las líneas que me marcan los muebles para darle forma. Como truco extra, os diré que para crear una armonía visual dentro de una misma estancia, es aconsejable que os marquéis un límite de altura. Ese límite os lo puede marcar un mueble, una puerta, algún elemento que tengáis en la habitación y a la hora de colocar los diferentes elementos decorativos, ya sea la pared o ya sea muebles, no superar esa línea visual. Como ya os he comentado, lo primero que necesitamos son los límites para tu galería igual. Si, en tu caso, tienes una pared vacía, vamos a intentar crear una forma geométrica con los cuadros que usemos. Un truco para empezar a componer el gallery wall es usar unas guías imaginarias. Vamos a ver ahora con los cuadros en el suelo, eh, yo he una cita métrica que me marca un poquito la altura del gallery wall y el ancho. Y otro de los trucos claves es la composición visual. Al final del vídeo, con los cuadros ya puestos en la pared, os voy a dar unas pequeñas guías de forma que lo podréis visualizar muchísimo mejor. Ya tenemos escogidos todos los cuadros y ahora es el momento de empezar a plantear la colocación. Lo primero que necesitas es tener en cuenta tus propios límites. Dichos límites te los puede dar unos muebles, como os he comentado antes, que sería mi caso, o puedes tener una pared vacía. Si tienes una aprendagia, a continuación te voy a dejar algunas imágenes para que busques un poquito de inspiración y encuentres la forma que más se adecue a tu espacio. Una vez ya tenemos hecho el planteamiento principal en la pared, vamos a llevarlo a la pared. Para llevarlo a la pared, lo que haremos será hacer unos recortes del tamaño de nuestros cuadros. Los colocaremos en la pared con guasite. Esto nos permite reposicionarlo sin ningún problema, sin tener miedo a que a la hora de quitar y poner, pues, nos vayamos a llevar el papel de la pared. Una vez ya tenemos definida la composición final, ahora viene el momento de colgar los cuadros. ¿Cómo los colgamos? Pues tenemos tres opciones. Hacer un taladro, usar adhesivo o un colgazo. El taladro seguramente estaréis todos conmigo que está completamente descartado porque no queremos nadie quiere dejar la pared como un colgazo. El tema del adhesivo, os lo recomiendo, sí, pero sí es una pared de azulejo. El motivo es que, ya bajo mi experiencia, el problema que genera el adhesivo cuando lo vas a retirar es que efectivamente si se retira muy bien, tiras de él hacia abajo, pero a la vez que retiras el adhesivo, también retiras un buen trozo de la pintura de tu pared, por lo que posiblemente acabe la pared muchísimo peor que si hubieras usado taladros para hacer los agujeros. La mejor opción, el colar fácil, sin duda alguna. Efectivamente tenemos que hacer un agujerito, pero es un agujerito mínimo y si en algún momento dado queréis retirar los cuadros, cambiarlos de posición, ese agujerito lo podéis ocultar fácilmente con un poquito de masilla o incluso simplemente con la pintura original de la pared.